De la calle, de una vez más para de denunciar públicamente que las políticas desarrolladas por quienes gobiernan, solo están sirviendo para colocar más paro, más pobreza, más desigualdad, además de una continua pérdida de derechos y prestaciones sociales. Hay que seguir organizándose desde la base, en centros sociales como el, como el Rey Heredia, en los barrios, en los tabos, en todos los lados, porque es la única solución que nos queda. La solución no va a venir con una papeleta en una horta, la solución tiene que venir desde el apoyo y desde la colaboración y organización de la gente desde abajo, todo esto ha provocado que cientos de miles de parados se queden sin ningún tipo de prestación y abandonados por completo a su suerte. Los a las asambleas contra el paro son una herramienta totalmente útil y son la, la mejor herramienta para luchar contra el desempleo, para luchar contra la precariedad laboral. No se han limitado la rechazos a las prestaciones por desempleo. Además, han puesto en marcha en marcha la reforma ha dejado a miles de estudiantes sin becas y caminanza con acabar definitivamente con el derecho a una educación pública de calidad. Han aprobado una reforma laboral que ha multiplicado los despidos colectivos, la bajada de salario y el deterioro de las condiciones laborales. Está en trámite una nueva reforma de las pensiones que empobrecerá más aún a los futuros y a los actuales pensionistas. ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera!